Constanza, Carlos, bienvenidos, muchas gracias por compartir esta tarde con todas nosotras. Si les parece, continuamos con la primera de las mesas propuesta para esta jornada de debate. En esta primera mesa nos acompañan la señora Constanza Sánchez Áviles y el señor Carlos Brito Ciso. Vamos a hablar sobre la posibilidad, como ya ha avanzado la compañera Lucía, la posibilidad de regular el consumo de cannabis en personas adultas en relación a los convenios internacionales de fiscalización de estupefacientes, analizando, disculpen, su posible encaje en los mismos y viendo cómo se ha procedido en los países donde ya se ha regulado. Para ello contamos con estos dos ponentes de, de lujo. Daremos primero la palabra a Constanza, no sin antes haberla presentado, y luego seguiremos con el señor Carlos. Tienen un tiempo de intervención, como sabéis, de 12 minutos cada uno, y cuando finalicéis vuestras intervenciones abriremos hasta las cinco y cuarto un turno de palabras para todos los asistentes. Constanza Sánchez Avilés es directora del Área de Leyes, Políticas Públicas y Derechos Humanos en de ISERs, el Centro Internacional para la Educación, Investigación y Servicio Etnobotánico. También es director, doctora en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Sus principales líneas de investigación y trabajo son las políticas de drogas nacionales e internacionales, los mercados ilícitos y la intersección entre el control de drogas, los derechos humanos y la justicia, la justicia social. Bienvenida, Constanza. Hola, eh, ¿me ¿se me escucha bien? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a todas y todos por acompañarnos y gracias al, al Grupo Parlamentario por, por invitarme y por invitar a ICERS a a participar en estas, en estas jornadas. Y bueno, estando en esta sala, eh, quería como rememorar que tuvimos un primer evento similar hace eh, ahora tres años, si no me equivoco, en octubre de 2018. Y, y bueno, volviendo a esta sala, estaba como recapitulando bueno, todos los pasos que hemos ido dando de alguna manera en, en estos tres, tres años. Que, que bueno, según lo pensemos, pueden ser muchos o pueden ser pocos, ¿no? dependiendo de, de en qué nos fijemos. Pero, pero desde luego eh, creo que hay una cosa en la que sí que hemos avanzado y, y hago esta pequeña introducción antes de, de entrar en materia, porque creo que una de las de las cuestiones en las que, o por las que hemos trabajado mucho desde, desde tanto yo como mis compañeros como, como, como ICERS ha sido para convertir la cuestión de las políticas de drogas y las políticas de cannabis en una cuestión de política pública más. Y qué más, ¿no? más representativo que estar en el Congreso de los Diputados hablando de, de, de cannabis desde un punto de vista político, jurídico, social y... Y dicho esto, eh, bueno, también fruto de esas, de esas eh, jornadas salió, bueno, empezamos una colaboración con el grupo parlamentario, eh, de la que salió, bueno, empezamos a trabajar en un borrador de, de proposición de ley que sería un poco como la prehistoria de este borrador, porque, bueno, ha sido, eh, es un borrador diferente el que se ha presentado, pero, pero es, eh, bueno, se pueden ver las bases y el trabajo de que hicimos tanto, bueno, yo junto con mis compañeros Óscar Parejo, José Carlos Bouso y, y, y Natalia Rebollo y también Michael Collins, el compañero de Drug Policy Alliance, que me, bueno, quería simplemente como también eh, recordarlos aquí, aquí ahora. Eh, eh, luego, bueno, por entrar ya, ya en materia y, y, y respondiendo a, a, bueno, a la pregunta que da queda da, digamos, eh, inicio a esta, a esta mesa? ¿Es posible regular? Eh, bueno, Carlos y yo estuvimos hablando sobre cómo podíamos ¿no? dar una respuesta conjunta eh, y una aportación a, a este debate, a esta pregunta, y decidimos... Eh, bueno, <coughs> la, la, respuesta <coughs> la respuesta rápida sería sí, ¿no? Pero como se trata un poco de entrar en, en materia, entonces sí es posible regular y queríamos como ofrecer una, una reflexión desde dos ámbitos, ¿no? desde el ámbito político y desde el ámbito, desde el ámbito más jurídico. ¿no? Entonces, bueno, el ámbito jurídico se lo, bueno, se lo voy a, a dejar a Carlos, que es el especialista en, bueno, en convenios internacionales en derecho penal. Y yo voy a entrar, eh, bueno, simplemente hacer algunas reflexiones sobre… Eh, si es posible regular desde, desde, el, ámbito, desde el ámbito político, ¿no? en el sentido en el que cuál es el contexto en el, que, en el que nos encontramos ahora, tanto a nivel de Estado español, a nivel, a nivel interno como a nivel, a nivel internacional. ¿no? Eh, creo que, bueno, para... Para que sea posible regular eh, hacen falta, bueno, o yo considero que, que han de confluir una serie de, de elementos. Eh, bueno, el primero es, digamos, el que estamos, ¿no? por la razón por la que estamos aquí es como tener una proposición, tener un plan. ¿no? Eh, un plan que encuentre ¿no? un, un encaje legal, este sería el, el, digamos, el siguiente elemento que yo, que yo identifico. Y, después, eh, digamos que lo, hay que mm, dar cabida al elemento que quizá es el, más, es el más complicado, que es que exista esa voluntad política y esta capacidad para encauzar una mayoría parlamentaria que empuje eh, realmente tanto, tanto esta proposición, este, este plan, como, como el encaje legal para, para la misma. Eh, Creo que estamos en, en un contexto de oportunidad política y social más propicio del que, hemos tenido, del que hemos tenido hasta ahora porque, bueno, varios temas son los que se han mencionado ya en la mesa anterior. En primer lugar, eh, bueno, es una opinión pública favorable a, a, la, a la regulación de, del cannabis para uso, para uso adulto. Eh, tenemos eh, bueno, eh, un impulso y un trabajo desde la sociedad civil, desde donde hemos venido no solo proponiendo, sino también poniendo en práctica numerosas formas de, de, bueno, de perfilar diferentes accesos a, a, al uso del cannabis. Eh, tenemos a pesar de lo, que, de lo que se ha comentado en la mesa anterior, yo creo que eh, más que nunca eh, hay un debate a nivel mediático. O sea, el cannabis ocupa un espacio en los medios de comunicación que nunca hasta ahora había ocupado y con una, digamos, un nivel de detalle y un nivel de, como de fineza en los, en los argumentos y en las aportaciones que tampoco habíamos visto, habíamos visto hasta ahora. Y, eh, y después, bueno, pues eh, tenemos una serie de, de, digamos, de condicionantes o de, o de eh, un contexto de oportunidades políticas que hasta ahora tampoco habíamos tenido, en primer lugar. El grupo parlamentario que está empujando eh, esta proposición de ley por la regulación del cannabis está, es, un, bueno, es, es, es un partido de gobierno, está en la coalición de gobierno. El apoyo parlamentario, como se vio en la, en la toma en consideración de la propuesta de Más País, eh, no es eh, excesivo en ese sentido. Pues yo creo que hay mucho trabajo, mucho trabajo por hacer y ahora, ahora volveré a esa cuestión. Se ha creado la subcomisión de cannabis medicinal. Eh, bueno, y aparte, a, a pesar de que esta proposición no fue tomada en consideración, sí que es cierto que tenemos, hemos tenido tres proposiciones eh, registradas, lo cual en sí, la cantidad en sí tampoco es buena ni el, la prisa en sí tampoco es buena, pero sí que es significativo de que, de que bueno, de, como decía al principio, que el cannabis está, está eh, bueno, tornándose un, una cuestión de política pública más. Que, es, eh, que no es poco. ¿eh? Para los que llevamos un tiempo trabajando no es, no es poco. Entonces, eh, esta presencia o este incremento de la presencia de las políticas del cannabis, tanto en el debate político como en el debate social como en el, en el debate de los medios de comunicación, suponen... Eh, la oportunidad de, bueno, introducir otro elemento que a mí me gusta también introducir en la, en la ecuación cuando hablo de, esta, de este tema, y es el hecho de que, de que cuando hablamos de regular el cannabis, cuando hablamos de política de cannabis, estamos hablando de mucho más que de cannabis, de mucho más que de políticas de drogas. ¿no? Entonces, eh, aparte de, o sea, o, o quizá eh, no tengamos solamente que verlo como siempre como un desafío, ¿no? Los que trabaja, quienes trabajamos en este tema estamos muy acostumbrados a estar siempre como empujando, ¿no? Siempre recibiendo una oposición. Bueno, no sé si estáis de acuerdo, pero es un poco la, ¿no? la sensación que, que siempre he tenido yo, ¿no? Que siempre estás empujando, siempre estás porque en realidad estás contra una barrera que no es solamente una barrera de eh, demostrar una evidencia o demostrar un, un modelos alternativos o una cuestión simplemente de, de cómo ganar más derechos y más libertades para las personas usuarias o cómo reducir la, el, bueno, lo, lo, las cuestiones o lo, las problemáticas de los mercados ilícitos sino que estamos realmente hacia un cambio cultural ¿no? un cambio de... o sea, el prohibicionismo es una ideología muy fuerte está muy normalizada y está muy dentro de cada una de de nosotras, ¿no? y, y entonces, eh, en este sentido, no, no enfrentamos solamente un, un, un cambio legislativo, sino que es realmente un cambio de paradigma que va mucho más allá de, bueno, de cuestiones concretas o de, o de decisiones legales y políticas eh, concretas. Entonces, digo, es una oportunidad eh, hablar de regulación del cannabis y regular el cannabis. Es una oportunidad para... Eh, bueno, yo creo que para precisamente esto, para incrementar la, la, la transparencia, incrementar eh, la participación social y la justicia social en el marco de nuestra, de nuestra democracia, yo creo que hablar de, de, de, de políticas de cannabis también eh, es hablar de qué es lo que está pasando ahora en Cádiz, por ejemplo, o sea, que como esto, o sea, la, la estructura económica o la desigualdad estructural del sur de España está muy vinculada también a, a, a, a cómo operan los mercados ilícitos de cannabis y de, y de resina de cannabis en el, en el sur de España. O sea, no es solamente hablar de, de, de acceso, no es solamente hablar de, de, de, de mercado, digamos, sino que, sino que tenemos una serie de, de, de elementos que que hace que pueda bueno, que nuestra sociedad se pueda ver realmente muy o sea se le pueda dar una vuelta a muchísimas, a muchísimas de las cuestiones que en mi opinión son más eh, o sea son las o, o, o los contextos en los que, en los que más eh, claramente se están bueno se están produciendo violaciones de derechos humanos y, y, y dinámicas de desigualdad muy, muy, muy fuertes eh, Dicho esto, y por ir concluyendo, creo que además de, de tener un contexto de oportunidad política como el que nunca hemos tenido, eh, tenemos un contexto europeo e internacional también muy, muy, muy propicio para, para avanzar en este debate. Se ha mencionado el caso de, el caso de Alemania, eh, que ha sido como bueno, digamos, la noticia de, del siglo ¿no? en, este, en este sentido,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 ha decidido cambiar su postura. Eh, el Partido Liberal y el Partido… Bueno, y los Verdes ya llevaban tiempo demandando la, la regulación de… Bueno, un acceso legal al uso recreativo, pero han sido precisamente las… las las secciones juveniles o sea las juventudes de los tres partidos los que han presionado mucho para para que esto pase no y entonces estos son movimientos que a nivel de, del partido socialista bueno pues parece que sí que, que sí que hay, hay bueno el, el partido socialista es un partido muy grande y hay diferentes sectores y no todos tienen la misma opinión respecto a, a la regulación de cannabis entonces en este sentido puede ser puede ser interesante hay mmm, Dos cuestiones que me parece interesante tomar en cuenta en el, ¿no? en cómo se están planteando las cosas en, en, la, en Alemania. Una es que, que se está planteando implementar una regulación y dar un plazo de cuatro años para que sea evaluada y revisada esta práctica. ¿no? Yo creo que esto es algo que, me ha, bueno, a mí personalmente me parece una idea eh, importante de traer a, a la implementación de nuestra regulación ¿no? y que pueda ayudar también a que sume más apoyos, porque es, bueno, vamos a regular y vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a unos años y qué funciona y qué no funciona y, a, y en base a… a y en base a cómo han salido las cosas, pues pasamos a, bueno, introducimos las modificaciones eh, eh, necesarias. Y luego también eh, el hecho de que la base o la, a pesar de que bueno hay una argumentación como compleja, pero, pero, pero la base es que criminalizar a las personas usuarias nunca, nunca es la, la, la manera, nunca es la. la la vía correcta, ¿no? Entonces no se trata solo de eh, recaudar eh, impuestos, sino que se trata o, o no se trata solo de eh, aflorar un mercado que ya existe, no se trata solo no, sino que, sino que también estamos hablando de, bueno, pues de los derechos de las personas de las personas usuarias y de cómo, y de cómo mejor también pues, eh, garantizar la salud y garantizar la la, el acceso a la información y garantizar el ejercicio de los derechos y de, y de, las, y de las libertades. Pero bueno, Alemania es como el tema, el, el, el tema de moda esta, esta semana, pero tenemos dos países, Malta y, y Luxemburgo, que también están, están revisando eh, con matices. Eh, yo quizá casi en el caso de Malta, por ejemplo, hablaría más de, de una... Eh, gracias. de una descriminalización más que de un proceso de regulación, pero bueno, estamos eh, bueno, de hecho hemos estado trabajando también con con, eh, con la sociedad civil de, de Malta y, y están, por ejemplo, muy interesados en implementar un modelo de clubes, ¿no? En este sentido España es un, es un eh, España y el modelo de las asociaciones de personas usuarias es un, es un ejemplo que, que bueno, pues que el, en el que el mundo se está se está fijando cuando entran a, a, a avanzar en esta, en esta materia. Y también Francia, que tradicionalmente ha sido un país muy, muy prohibicionista, pues está empezando, bueno, creo un, una serie de, de, de comités que elaboran una serie de informes sobre, sobre tres cuestiones eh, vinculadas con la, con la regulación de cannabis. Y, y bueno, creo que yo... Me, con esto concluyo. Paso la bueno ya el, el, el, la palabra a Carlos que, bueno, que ya nos va a contar un poco más de el contexto internacional y, y bueno muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Constanza Sánchez. Damos ahora la palabra a Carlos Brito Siso. Carlos Brito es profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. Es también abogado colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid y también en el de Caracas. Ha ejercido de abogado tanto en España como en Venezuela. Asimismo, es colaborador de la Cátedra Extraordinaria Drogas Siglo XXI y miembro del Grupo de Investigación Aplicación del Derecho Internacional, ambas también en la Universidad Complutense de Madrid. También se presenta como coordinador del libro El reto del cannabis, contexto internacional y modelos, modelos nacionales de regulación de la editorial Catarata. Bienvenido, Carlos Brito. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, eh, muchas gracias por la invitación y por organizar esta, esta jornada para presentar la ley para la regulación integral y control de cannabis en personas adultas. Sin duda es un buen momento y es un escenario idóneo para discutir esta, esta, esta presentación del grupo parlamentario. Eh, es muy necesario, por supuesto, generar estos debates y avanzar en beneficio de la ciudadanía, eso está claro. En esta oportunidad eh, vamos a retomar la constante o el constante debate sobre la posibilidad de regular el cannabis y sus implicaciones legales. Eh, como ha dicho Constanza, a mí me ha tocado la parte un poco jurídica, un poco, bueno, un poco… yo estoy acostumbrado, pero quizás ustedes no están muy acostumbrados y acostumbrados a esto, pero bueno, hay que tocarlo, ¿vale? Hay que tocarlo porque es la una, una, una de, las, de las barreras que tenemos a la hora de poder plantear esta, esta pregunta sobre la regularización o la legalización, en este caso, del cannabis. Entonces, por supuesto, tenemos que retomar nuevamente a, a ese discurso por parte de los Estados, porque los Estados recuerden que tienen ese discurso prohibicionista, ese discurso muy, muy eh, refrendado por la JIFE sobre el, la obligación de cumplir con los tratados y convenios internacionales en materia de drogas. Eh, como sabemos, tampoco les quiero aburrir mucho con el tema de las, de las convenciones, que ya todas y todas conocen seguro, pero necesariamente tengo que referirme a, eh, referirme a ellas para poder comentar un poco. ¿Cuál sería podría ser esa estrategia o esa, o esa forma de darle una salida distinta a la que se está planteando desde el marco internacional? Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a recordarles la, la Convención única del año 61 sobre estupefacientes, el convenio sobre sustancias psicotrópicas del año 71 y la Convención contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes psicotrópicas del año 88 convenciones o convenciones inspiradas en el, en el discurso provisionista, en la política provisionista, como todos y todas sabemos. Y por supuesto que es lo que ha marcado la, la estrategia de fiscalización internacional de las drogas. Por ejemplo, la Convención del 61 pretendía controlar, digo pretendía porque hablamos del año, de año 61, en ese caso se pretendía controlar las drogas, eh, garantizar su uso médico y evitar el tráfico ilícito. No obstante, estas pretensiones no se cumplieron, como todos y todos somos conscientes, de que no se han cumplido con esas pretensiones, debido en, uno, en mayoría de los casos por el tema de, la, de, la, de las nuevas drogas químicas en este caso, y entre otras imposibilidades que se han generado a lo largo de los años. Además, como se ha quedado evidenciado, no se logró evitar el desvío al tráfico ilícito e, e, e, ilegal. Esto implicó la segunda Convención del año 71, en la cual incluyó el TCD, el, perdón, el THC. Eh, eh, como en la, eh, en la lista del año 71, cuestión que había sido opuesta por la Organización Mundial de la Salud, quien consideraba que esa, eh, el THC tenía que ser regulado en todo caso o incluido en la lista de la, de la, de la Convención Única del 61. Sobre estas convenciones, eh, lo que respecta al cannabis, muchos se sostienen, o muchos sostienen, por el tiempo, porque si no, muchos sostienen, por ejemplo, que... Y bueno, es la realidad que resulta de, se trató de un resultado científico basado en prejuicios y, públicas, y políticas infundadas para la, para la regulación de esta, de, esta, de esta sustancia. La Convención del año 88, por ejemplo, deja evidenciado el fracaso de evitar eh, el tráfico ilícito. Eh, en ese sentido, eh, en, en la Convención del 88 se amplían las conductas eh, relativas al tráfico de drogas y precursores. Como afirma la profesora Manjón Cabeza, esta Convención no ha servido para reducir o controlar significativamente el tráfico de drogas y el consumo, y que la vía penal por supuesto no es la vía adecuada para, eh, para buscar esos resultados, traduciéndose en este caso en el fracaso de la llamada guerra a las drogas. En la actualidad, el incremento del consumo de, de la sustancia, el informe mundial sobre, eh, sobre drogas reconoce tal situación, por tanto se ha generado eh, un mercado ilícito eh, muy importante que ha evidenciado la debilidad de estas convenciones cuando uno de los fundamentos ha sido el de mantener en control a, eh, a raya el crimen organizado, lo cual no ha ocurrido porque se sigue manteniendo una cadena de suministro ilegal que continúa financiando las actividades delictivas. Por lo que debe plantearse la finalidad y eficacia de estas convenciones, partiendo de que las mismas deben ajustarse a la situación legal y la necesidad de cada Estado en su política de drogas, prevaleciendo en todo caso el derecho de la persona consumidora y el acceso seguro, digno, con pleno reconocimiento de sus derechos y, y fomentada en todo caso en la, en la perspectiva desde lo, de los derechos humanos. Aunado a, lado, a lado esto se debe garantizar la producción, procedimiento y suministro del cannabis para que así cumplir los objetivos de salud pública, una cuestión bastante recurrente en la vía penal para darle protección penal. Ante este panorama, eh, por supuesto, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Qué puede hacer el Estado en este caso en relación con las convenciones? Porque tenemos una… estaba claro, y no vamos a negar esa, esa, esa, esa cuestión de las convenciones, las convenciones están y tenemos que convivir con ellas en todo caso… Y vamos a, eh, lo que plantea en la propia ley es esa, esa flexibilidad que vamos a entender cómo se podrían interpretar en este caso la, lo, los convenios. Entonces, tenemos que ver claramente qué hacemos con esas convenciones. Es verdad que existen unos procedimientos claros para, para poder, en este caso, denunciarla, apartarse, que trataré de explicar, mmm, y no ser muy tedioso con el procedimiento, pero para que más o menos nos quede claro de, de cómo podríamos solucionar esto. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos claros y somos conscientes, yo creo que a todas y todos aquí, que el tema del autoconsumo, por supuesto, no está, no, está, no, está, no se rige o no, no, eh, no es contra a los tratados, partiendo de ese punto. ¿eh? El, el autoconsumo no es contra a los tratados y no se obliga, en todo caso, a criminalizar, por supuesto, estas conductas. Se trata, en todo caso, de las regulaciones internas que no criminalizan el consumo individual. Bueno, salvo aquí el tema de la, ley, la, la controvertida ley de seguridad ciudadana, que es un tema por administrativo, pero bueno, en la vía penal no, no, no, no, se, no se criminaliza en principio este, este, este autoconsumo. En cuanto a la regulación del ciclo completo del cannabis eh, recreativo, que es el objeto de esta jornada, en principio voy a contravenir, digo, porque es así, en principio voy a contravenir lo ordenado por las convenciones. Pero esto no significa que no pueda regularse como lo han hecho otros países. Entonces, la idea es plantearse cómo, de qué forma lo han hecho otros países y vamos a tener un panel bastante interesante que nos va a dar luz sobre, esta, sobre este tema. Para España, el primer escenario en todo caso eh, sería, por ejemplo, la suspensión de la aplicación del tratado. ¿vale? Esa suspensión de la aplicación del tratado solicitándose la reforma de las convenciones o separarse unilateralmente de algunas de sus previsiones. Este complejo, digo complejo, pero muy complejo escenario eh, que se plantea solo podría realizarse conforme a las formas previstas en el artículo 96.1 de la Constitución que habla de que debería estar autorizado por las Cortes Generales, ¿vale? Y además, eh, no, perdón, este tiene que estar autorizado conforme al tratado específico o las normas de derecho internacional, perdón. Es decir, porque para retirar el cannabis de la lista, de, la lista 1 y 4, en, la, en, lo, en, ...en las que se incluye, se debe seguir un procedimiento del artículo 3 de la convención del 61. Concretamente, el, eh, se, se, se re, eh, trataría del supuesto del apartado 6b. ¿okay? Las convenciones del, la del 71 y 88 deberían modificarse también conforme a, a los respectivos ámbitos de aplicación. También se prevé eh, las la reservas previstas en el artículo 53 de la convención única que en el caso de España no es aplicable porque España eh, firmó y ratificó la convención, entonces esta, esta, esta vía de la, la reservas prevista no, no, no es aplicable. Otro escenario sería la denuncia de las convenciones, esa denuncia de las convenciones conforme al procedimiento del ¿no? artículo 94 de la Constitución, es decir, previa autorización de las Cortes Generales, ya que se modificaría la ley y se exigiría mediante legislación para su ejecución, por ejemplo. Esta, esta obligaría a abandonar, digo, el tema de la denuncia de las convenciones, obligaría a abandonar, en este caso, la convención mediante la denuncia para luego volver a ser parte de la de, con reserva, reserva referida, en este caso, al cannabis. Entonces, eh, como hizo en este caso, no sé si se recuerda el caso de Bolivia con, en relación con la hoja de coca, ¿vale? que Este fue el procedimiento que siguió Bolivia para, para, para regular el tema de la hoja de coca. Respecto a las enmiendas… Eh, sus posibilidades de prosperar son prácticamente inexistentes, de hecho si vemos las enmiendas que se han solicitado no han prosperado, la última fue de hecho Bolivia en relación con la hoja de coca, que se vio la necesidad de recurrir a, la, a, la, a, la, a abandonar la convención. Otra posibilidad, hay muchas posibilidades, pero, para que vean lo agotado que puede ser esto, entonces es mucho más sencillo de lo que, de lo que parece realmente. Otra posibilidad sería denunciar eh, Part, eh, de, denuncia por, eh, por cambio fundamental de las circunstancias. Esta se encuentra prevista en el artículo 62 del Convenio de Viena. Eh, entonces, en este caso, para retirar o suspender el tratado. Esto se podría plantear en el caso de la clasificación de la planta del cannabis y su resina eh, prevista en la lista 1 y 4 de la Convención del 61 y del THC en la lista 1 de la Convención del 71. Suspendidos a la aplicación de, esos, de, estos, de estos puntos. En este caso, eh, también es un caso porque eh, el, el Estado tendría que en todo caso que demostrar que el caso del cannabis recreativo, que es el que nos ocupa ahora, su tratamiento eh, cuando fue fiscalizado no, no se sustenta la autoridad, lo cual no es nada complicado de demostrar por, la, por lo que ustedes mismos conocen en, en este caso. Sin embargo, otro de los, de, los, de los escenarios menos complejo y el cual ha seguido los países que han regulado el uso recreativo del cannabis es en la flexibilización en la interpretación de las convenciones. Esto, esto hace referencia eh, a la doctrina presentada en la sección, en la sección especial de la UNGA del 2016, eh, donde no se cuestionaron las tres convenciones y su reforma. En este caso, eh, este debate se marcó en la posibilidad de una cláusula de eh, flexibilidad en la aplicación de los compromisos internacionales. Es decir, los tratados no se revisan, pero su aplicación es flexible hasta el punto de admitir soluciones nacionales. Eh, bueno, esto es una, una, una, una, una sugerencia, también una posición de Estados Unidos en, de cara a la UNGA en 2016, y bueno, se basó en cuatro ideas importantes, que no voy a entrar ya ahora aquí por falta del tiempo, pero eh, sobre esta flexibilización quiero señalar que parte de la doctrina que trabaja el tema de estas de, de, de, de convenciones está en contra, porque consideran en todo caso que que no parece la solución eh, segura, una solución segura a la flexibilización de, de, los, de las convenciones. Sin embargo, es la que han aplicado algunos países como Uruguay, Canadá y algunos Estados Unidos, y algunos Estados Unidos, sí, perdón, eh, aunque sea contraria a las convenciones, pero que gozan de inmunidad. ¿Hemos visto algún resultado en relación con esto? No, ¿no? salvo la, la queja de la JIFE en relación con la, con la fiscalización o con los modelos que, que han seguido otros, otros, otros países. Entonces, este caso, eh, por ejemplo, en el caso de la Convención 61 se decidió aplicar una fiscalización muy severa de, al cannabis. No, tomo, no se tomó en consideración, por ejemplo, algunos datos que le podían a, haber excluido de esa lista del 61, por ejemplo. Además, los inconvenientes que iba a significar la provisión, lo mismo ocurrió con, con la Comisión la, con la del, con del 71. Como sabemos, las convenciones son instrumentos que requieren de transformación. No en vano, sus listas suelen ser actualizadas conforme a, a nuevas sustancias que, a criterio, de eh, deben ser incluidas en las respectivas listas. La interpretación flexible de los tratados puede hacer, eh, se puede hacer en consonancia con los instrumentos de derechos humanos a través del enfoque constitucional reconocido en el artículo 10.1 de la Constitución Española, prevaleciendo en todo caso la dignidad personal, y, la libre, y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden público, político y la paz social, como, lo, lo, como mismo señala el artículo 10.1 de, de la Constitución. En definitiva, el Estado español eh, debe tomar en consideración la actual situación del cannabis, creo que es consciente, bastante consciente, y aquí lo han dicho anteriormente, y apuntar las medidas necesarias para su regulación en beneficio de las consumidores y consumidores. Enhorabuena por el proyecto y muchas gracias.